<risa> no. ¡Ay, pique, ¡Ay, ¡Ay, pique, la ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¡Ay, ¡qué feo, eh! Quién la tira? Quién la tira? la tira de qué? De El novio, la novia. de ¿Quién no. no, la tira? Ay. ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la tira? ¿Quién la la tira? ¿Quién la y no se complica de que y si coge empate, ¿qué? Ay, ¿qué? van seguiendo, siguiendo, siguiendo, siguiendo, Va no, a hasta, no, hasta, no, hasta que no gane. Hasta que no gane. yo, pero es que van iguales, que son unos campeones, tío. Es más difícil que estuviera a los centrales. Uy, Rabu. Rabu, como la tienes por arriba, es que me. Ya ah, no me, me voy a poner, aquí. ¿Quién es Tiene A ver. Vale, quitarte. Una puerta. Estamos grabando. Vale, quitarte. Que te quite ya. No vas a <risa> cargar en YouTube ni nada. Qué <risa> Qué guay. Qué guay. ¡Pampeón! ¡Pampeón! ¡Pampeón! ¡Pampeón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Curra! ¡Curra! En la trabaja. ¡A la león! ¡A la en la final. final! ¡Oh! En la final! la final! la la la la segunda parte! ¡Y la ¡Vamos, vamos! mínimos subcampeones de Europa. de nuevo! ¡Campeón de de